En este video vamos a ver otro efecto de audio, en este caso vamos a ver el Chorus. El Chorus normalmente se utiliza más para voces, por ello en este pequeño proyecto he agregado una voz. Vamos a arrastrar el Chorus. En español sale como Chorus, pero realmente se pronuncia Chorus. Y el efecto es muy interesante, yo sé que les va a encantar este efecto. Vamos a reproducir nada más esta frecuencia. Primero sin el Chorus. Alcohol alcohol Ahora con el chorus alcohol Vamos a ponerle un poquito más para acá alcohol alcohol alcohol alcohol Vamos a ponerle todo el wet alcohol alcohol, alcohol. alcohol. alcohol. alcohol. Y podemos combinarlo con un reverb, como ya puse un reverb en este canal de retorno, vamos a aumentarle Alcohol alcohol alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol. Y también podemos este filtrar la frecuencia de la voz voy a copiar y pegar aquí para nada más cortar las frecuencias graves también podemos agregarle reverb y también podemos agregarle un flanger, etcétera Y bueno, estos son los efectos de audio más utilizados en Ableton Live. Ustedes pueden seguir probando los demás. Tenemos una lista muy grande de efectos, pero bueno, esos son los más conocidos y los más importantes. Tenemos este otro que es el Phaser, el Override, tenemos también el Vinyl Distortion. Pruébenlos, jueguen con ellos para que el resultado de su producción musical sea todavía mucho más interesante.